¿Qué opinas sobre el maltrato y los derechos de las mujeres? Pues opino que, que hay maltrato y hay eh, derechos que son velados por la sociedad, especialmente por los hombres y especialmente por un sistema que, es, que piensa de una manera muy, muy, muy desde el poder, muy desde el dominio, muy desde que yo soy el, el hombre, yo soy el dueño de, de mi familia, yo soy el, el, el que domino esto y que pongo la palabra fuerte. y eso pasa en muchos lugares y en muchos lugares y eso se repite también en otros lugares como la educación ¿Sí? en la educación también a veces se irrespeta mucho a las mujeres en muchos momentos, no se las toman en cuenta, los hombrecitos son los que a veces son más, porque, porque pueden pegar, que quieren dominar a veces otros espacios, y eso se genera en muchos lugares y se distorsiona, y se distorsiona la relación que puede ser muy linda entre hombres y mujeres, que podemos hacer juntos muchas cosas. Si usted viera un maltrato contra la mujer, ¿qué haría? Yo intervendría, yo me indigno mucho ante el maltrato, ¿no? no acepto en absoluto, yo me indignaría y... y, y trataría de frenar y trataría de denunciar y si el maltrato es muy grande denunciaría y haría que es, es la justicia sea a cargo de esa persona. ¿Qué opina de las personas que maltratan a las mujeres continuamente? Yo creo que están enfermos. Y tienen una enfermedad del alma. Porque, entiendes? Porque de pronto hay... hay la, la, la mujer es, es, es, es un ser humano... Como todos los seres humanos, y, y la enfermedad de la persona que maltrata es que, que en su cabeza no entiende que podemos ser absolutamente iguales, absolutamente similares, que podemos tener derechos hombres y mujeres. ¿De, -de dónde vino para defender a mujeres los derechos? ¿De qué lugar vino? Yo vengo de La Paz, yo soy de Bolivia, pero vengo de un campo de trabajo que es muy importante, que es el campo de la cultura. Porque en la cultura nos podemos ir desde el teatro, desde la danza, desde la cultura, desde los murales, desde el dibujo. Somos más sensibles y empezamos a entender la vida de otra manera. Entonces vengo, vengo de ese campo, vengo del campo de la cultura, que nos permite poder encontrarnos de otra manera. Hay mujeres también que, son, que no respetan a los hombres pero a las mujeres, ¿qué opinas de esos casos Lo mismo, lo mismo, yo creo que el respeto debe ser mutuo entre hombres y mujeres. Sí, y, y no tenemos derecho a irrespetar a nadie, ni, ni que sea mujer, ni que sea hombre, ni que sea grande, ni que sea chiquito, ni que tenga una, una pierna o que no tenga una pierna, o que vea o que no vea. Todos tenemos los mismos derechos y, y, y hemos, nacido, hemos nacido para vivir en esta vida. Desde el amor, desde la vida linda, que podemos hacer juntos. Bueno, muchas gracias para, por darnos un tiempo para entrevistarnos. A ustedes las gracias. Maravillosos periodistas.